Hace un tiempo recibíamos la noticia a bombo y platillo de que la Junta de Andalucía iba a poner en marcha el denominado Plan Aire, plan para la activación, el impulso y la regeneración del empleo. Este plan está destinado a que los ayuntamientos pudieran eh, o sea, reactivar la, la economía de sus municipios, creando puestos de trabajo y, y ayudando a que… A que ...todos los puestos de trabajo pues, se fueran poco a poco recuperando. Luego, en junio, recibimos la visita de la delegada de empleo... ...que nos confirmó efectivamente que se iba a poner en marcha el plan aire. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando más adelante eh, averiguamos... ...que esto no era un plan ni nuevo ni extraordinario, sino que pertenecía al, a la parte del 2020... ...de los planes de empleo que ya existían antes... ...y que se llevan haciendo desde el año 2014... ...además sus fondos ya estaban presupuestados... ...y parten de fondo social europeo en parte... ...esto no es que lo digamos nosotros... ...esto lo reconoció Juan Marín directamente en el, en el Parlamento... ...seguramente alguien pensó que era una brillante idea... ...cambiar el nombre del plan... ...como si fuera un producto de droguería... ...que se pudiera vender mejor... Esto no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque este plan aire eh, lleva eh, consigo unos recortes de casi el 30% en la dotación presupuestaria. De 278 millones, que fue el del año 2018, se ha pasado a 165, lo cual mm, hará que los puestos de trabajo que puedan crear los ayuntamientos, en vez de ser 29.000… Van a, van a ser solamente 18.000, y eso en el momento en que más necesarios son a causa de la, de la pandemia. Por parte de Adelante Coín y, y el resto de fuerzas eh, progresistas, queremos instar a la Junta a que abandone este tipo de, de comportamientos, porque crean una situación de falsa realidad que solo las personas que tenemos más edad recordamos y que pensamos que no es en absoluto positivo. ¿Qué supone este recorte para nuestro pueblo, para Coín? Pues supone que en los planes, en los últimos planes de empleo de 2018 le correspondía a Coín pues unos 700.000 euros y con este plan de empleo de este año, el plan aire, pues le corresponde a unos 335.000 euros. Es decir, menos del 52%. Eh, ...más de la mitad menos que, que en los últimos planes de, de empleo. Nuestro equipo de Gobierno, que alardea a veces de, de bueno de defender los intereses locales... ...pues resulta que ahora parece estar muy contento... ...y celebrar este plan de la Junta de Andalucía. Eh, de hecho, trajo a la delegada de empleo para anunciarlo... ...y recientemente hemos podido ver al alcalde en Canal Coim... ...pues anunciando y celebrando esta idea de la Junta de Andalucía del Plan, del plan Aire... Me imagino que esté contento será porque son del mismo color político que en la Junta de Andalucía, sino no entendemos que se celebre este tipo de recortes que pueda afectar para empleos en, en COIN. En Adelante, COIN, siempre lo hemos dicho, sabemos que la solución no son este tipo de plan de empleo, contratos de seis meses. Eh, nosotros defendemos más que hay que trabajar por, cambiar, por, por cumplir el artículo 35 de la Constitución del derecho al trabajo, ...y también por acabar con la precariedad laboral. Sin embargo, también somos conscientes de, de la cantidad de paro que tenemos en nuestro pueblo. La, la cifra ahora mismo ronda los, los 2.700 personas eh, paradas, lo que supone aproximadamente un 26% de la población de Coín en paro. Y somos conscientes que en momentos como estos... Es importante no recortar en muchos aspectos, pero uno de ellos en, en empleo. En este sentido, desde, la, desde adelante, COIN, pues en este próximo pleno de esta semana, mmm, presentamos una moción en la que pedimos un aumento de la dotación del Plan Aire, de los planes de empleo, a través de los fondos reorientados de proyectos europeos, que además vienen para eso, entre otras cosas, para el empleo, hasta conseguir un mínimo de 600 millones ...de euros para Andalucía, lo que supondría eh, empleo para 60.000 andaluces y andaluzas. Y para Coim pues supondría pasar de esos 335.000 euros a aproximadamente 1.200.000 euros... ...lo que implicaría realizar 141 contrataciones, que son 102 más que las que se ha ofrecido a través de este plan. Pedimos también que se trabaje ya en la convocatoria de 2021... ...para que no haya este desfase que ha ocurrido en esta ocasión y no haya los retrasos, de tal forma que eh, la anterior convocatoria fue en 2018 y esta, que, que es la de 2019, pues creemos que no, no se harán efectivos antes de septiembre. Pedimos también que en las futuras convocatorias no haya la brecha salarial que ha habido en otras convocatorias de planes de empleo anteriores de la Junta de Andalucía, en el sentido de que eh, los trabajadores y trabajadoras que se contrate por, este, por estos planes su salario se determine por los convenios municipales. Y por último, algo novedoso que trae este plan aire y que no, con lo que no estamos de acuerdo, eh, pedimos que los ayuntamientos y diputaciones, con sus recursos propios, puedan pues eh, ampliar el plan de empleo de, de la Junta, cosa que ahora mismo, según este plan aire, no le está permitido.